Siempre que vas a una mesa de este estilo parece que todo el mundo lo que está esperando ir es eh, el nuevo Barrabés ¿no? el nuevo gran proyecto el nuevo Naranjas Lola el gran eh, ¿cómo hago? me junto con los amigos yo solo monto esto, es sencillo, es muy fácil y hago el super... bueno yo creo que Barrabés ayuno, uno Naranjas Lola ayuno. hay muchos ejemplos muy buenos de marketing en redes sociales de pequeña escala estamos hablando, habéis puesto ejemplos nacionales incluso internacionales, de mucha proyección, pero hay muchos casos con un marketing más local, mucho más sencillo, más simple, con buenas acciones, evidentemente de esos no habla todo el mundo, porque no son barra y no son naranjas esos son los accesibles, son los fáciles de montar y es el, el hacer un buen uso de las redes sociales a un cierto nivel. Cuando habéis estado hablando de ciertas campañas, de las que habéis hablado aquí, por ejemplo el caso que ponías ahora Paco del hotel, que me llama la atención, me imagino un hotel con 30 trabajadores de 50 años y les vais a entrar todos los días ahora bueno, el resultado iba a ser otro ¿no? eh, claro gente joven se les ve con una vitalidad en la imagen que es que te contagian no que dices esta gente tiene ganas y va a funcionar no todos los casos son tan fácilmente creo tan fácilmente montables ¿no? como se tiene que darse unas con que darse unas condiciones yo creo eh, por otro lado eh, Tampoco todos los casos que vemos, que tendemos a poner casos en los que decimos, intento hablar en positivo, ¿eh? aunque para el no, eh, todos los casos que estamos buscando habitualmente son entornos en los que vemos el caso de éxito, lógicamente, ¿no? Eh, pero no todos los restaurantes, no todos los hoteles, su dueño es una persona creativa, eh, la persona que está al mando es una persona eh, con unos conceptos marketingianos o de enfoque claros y fuertes, eh, muchas veces tiene que autoconvencerse de que esto, esto es un canal y es realmente bueno, que lo es, que lo es y es bueno, eh, pero mm, no es habitual ese perfil, por desgracia. Creo que todavía lo es más y poco a poco lo va siendo. ¿no? Eh, también mm, creo que nosotros a veces pecamos, las empresas o los entornos que nos dedicamos al este, tema de las redes sociales, de transmitir una excesiva facilidad, No, a veces, o sea, parece como que. ...pecamos de... ...no, esto... ...cualquiera puede escribir... ...a mí ese mensaje no me gusta... ...o sea, cualquiera no puede escribir... ...o sea, hay que saber transmitir... Eh, ...porque tú llegues a una red social... ...con cierta facilidad... ...no te convierte en un experto redactor... Eh, no, te ...no te convierte en un analista... ...no te convierte en un estratega... Eh, ...es complejo... ...hay una serie de fases que hay que llevar... ...hay profesionales dentro del entorno... ...sí que es cierto... ...que, que es fácil... Eh, ...autodocumentarse... ...es fácil empezar... ...por una base... Y sí que hay un punto, yo creo que hay un punto de inflexión donde el autoaprendizaje y el, y el autodesarrollo debe dar paso, a lo mejor, a una profesionalidad ¿no? mayor. ¿Cuál es ese punto? Pues muy fácil, a mí se ha hablado, ya lo decía antes, dos son horas, pues evidentemente, muy de loco. o sea, esto no se hace solo, esto lleva trabajo y muchas horas, entonces hay un momento, hay un punto de inflexión en el que mis horas son estar en el fogón, estar en la cocina, estar en la recepción, estar diseñando otras cosas, no estar aquí. Entonces, pues ese momento, evidentemente, cuando está esa satisfacción, eh, el producto del canal que está desarrollando, es el momento de cambiar, de dar ese salto, yo creo. Ese es, ese es el punto, ¿no? Eh, por seguir también con lo que hablábamos esta mañana, Fidel, bueno, yo soy fiel, ferviente creador de la imagen, del video marketing, creo que... Es más, yo hace ya unos años dije que, que, que Twitter iba a dejar ese escrito, o sea, que llegaría un momento, de hecho, ya hay cosas, ¿no? Ya se están haciendo fotos, vídeos, yo creo que, que el, el, es más también el audio... Llegará un momento que no escribiremos eh, las notas de, de Twitter, las leeremos, las dictaremos. O sea, cogerás tu móvil, darás tu opinión y ahí quedará, ¿no? Creo que eso va a llegar ya. O sea, estoy convencido, soy un ferviente creedor en la imagen y en el vídeo. El vídeo convence, la imagen convence. Eh, bien, el, el blog que estoy convencido, que es efectivamente, creo que ha sido, creo que ha sido típico, porque ya comentaba el caso de, yo suelo decir, eh, la fiesta en mi casa. ¿No? Es decir, eh, utilizamos los canales, Facebook no deja de ser una empresa, Twitter no deja de ser una empresa. Son canales, son sitios donde hacer cosas, donde desarrollar estrategias, donde montar una serie de acciones, pero la fiesta me la llevo a mi casa, me la llevo a mi web, me la llevo a mi entorno, me la llevo a mi blog, que sé que eso no cierra. Es mío y es donde voy a desarrollar, y es donde yo quiero conseguir. O sea, evidentemente los seguidores, las acciones de marketing están ahí. Es lo, bueno, bajo la misma filosofía por la cual podemos poner un anuncio en un periódico el este producto no va a ser mío, yo pongo el anuncio, pues sigo, bien, por la misma razón, hay que tratar a los diferentes canales como lo que son canales. Eh, y creo que las estrategias que hay que desarrollar deben de ser desarrolladas. si sí, hay que animar al consumidor de este producto, que es el empresario, la empresa, el que tiene que desarrollar el canal de, de la red social como producto hay que animarle, porque poco a poco habrá más, eh, se proyectará más estrategias, se proyectará más desarrollo y habrá una necesidad. Realmente, evidentemente habrá un punto en el que el que consume ese producto y el que lo ha diseñado verá que él solo no puede, porque no puede, es que no se puede llevar a un cierto momento, a un cierto punto. Ese caso en el que estamos hablando de que yo tengo todos los días que están entrando en mi blog, me están contestando y tengo que definir, pues es un momento que no se puede mantener. O sea, ese momento hace falta una estructura. Era solo, ese es el matiz que quería dar, solo no sé si me dejas Fidel, por alusión sí, sí, sí. pasar la palabra sí. a Paco. bueno el, el no no no no no no corral, es una <risa> de bates, es a ver, yo creo yo creo que un poco los que nos... estábamos hablando lo antes no sí que, lo, que los que nos dedicamos a la consultoría eh, lo decíamos nos dedicamos a la pedagogía o sea creo que es una en esto es una labor imprescindible porque si no hay pedagogía probablemente no haya proyecto y es así eh, duro no si no hay dedicación, no hay proyecto. Yo prefiero, yo lo he dicho y lo he escrito, yo prefiero abandonar un proyecto en la parte de pedagogía de la consultoría que meter en un proyecto en donde el empresario no se lo cree. Entonces nuestra labor ahí, en esto, en este tipo de eventos que hacemos, todos los que estamos en esto, es hacer pedagogía. Por otro lado, eh, sí es cierto que hay un determinado punto, lo, lo has comentado tú, en el que el empresario, tiene que dejar de, tiene que empezar y para eso existen eventos gratuitos charlas, vídeos de todo tipo para comenzar ¿no? para empezar a formarse para empezar a esto de qué va etcétera, lo hay, o sea hay muchísimos o el que no es porque no o sea no, no quiere ¿no? porque es, es, están ahí los eventos ¿no? todos están grabados todos los eventos que hacemos están en el streaming o sea es que es, es que es impresionante ¿no? entonces hay una parte en la que tú dices bueno voy a empezar con esto pero yo sé y me han dicho que hay que tener una estrategia pero yo pues no, no lo sé, no me lo acabo de creer o no tengo presupuesto, voy a empezar yo me han dicho que hay que crear un blog en Wordpress o en Blogger me han dicho que haga el primer vídeo con el no sé qué pero de repente he visto oye, es que la iluminación es una castaña del vídeo es que de repente el audio lo quiero mejorar y entonces ahí es cuando se dan saltos cualitativos en función del retorno, ¿no? Entonces yo creo que ahí en esa fase es lo que te has comentado, ¿no? que llega el empresario y dice, bueno, pues es, si tienes recursos, primero que te hagan un plan de contenidos, te hagan un plan social media donde sabes sobre seguro dónde vas a ir. Si no, pues descárgate cómo se hace un plan social media de mi blog, por ejemplo. Empieza tú y ahí es donde dice, ah, vale, pues voy a dar el primer paso, doy el primer paso y el segundo ya me llamo a alguien. O sea, llamo, oye, mira, ¿me puedes ayudar con esto? El ayudar se entiende transacción que la eh, a veces se confunde esto de ayudar con ayudar en sí no eh, hoy hay una transacción también aquí es decir, yo, económica eh, económica hablando de euros en el que dices el error que se genera cuando hablas de claro sí sí porque porque sí no no a ver es cierto que nosotros por ejemplo yo ofrezco mucho contenido en mi blog como cualquiera de los que estamos aquí eh, para, para que la gente si quiere que se lo haga es, es que es así pero cuando da un salto necesita a alguien que le ayude o sea, ahí es donde entramos. Igual eh, igual que tú como profesional, ¿no? Pues resulta que tú montas tu primer blog eh, y dices tú, ahora, mira, yo ahora quiero cambiar la calidad de mis vídeos. Quiero hacer como este, ¿no? El del último. O lo hago, lo empiezo con el móvil y, y hago un mixto. O sea, hago un vídeo de calidad y hago otro vídeo con el móvil porque es espontáneo. Pues resulta que ha venido Antonio Banderas y voy a hacer un vídeo de él. Oye, estoy comiendo en casa Juanita. Y pues ya está, perfecto. ¿no? Entonces, poco no, no, yo creo que hay... Eh, Estamos en una etapa de pedagogía y en esta etapa de pedagogía nos toca intentar sensibilizar y partiendo del empresario. Es así. Sí, sí un poco reiterarlo. Sí. sí. A ver, un poco reiterarlo que estamos comentando, tanto comentado Paco como comentado bien, tanto, sí. estamos, en una etapa de pedagogía. estamos en una etapa quizás también incipiente, es decir, yo creo que los, que vosotros estáis empezando a ver las posibilidades que tienen los medios media y los medios digitales para la promoción. Nuestra labor es de, de difundirlos, de ayudaros de que haya transacción, como decía Paco, que es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo tiene que comer, vamos a ser sinceros. ¿sí? No tiene que comer, como decía mi madre, que me decía, llegar al final de mes, ¿no? Pero yo siendo un poco crítico, la verdad, porque como trabajo con el sector hosteleros, no aquí en Gallaudet, que es un sector maravilloso, ¿no? pero trabajo en otros sitios, sí que veo también cierta resistencia al cambio, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Cierta resistencia a que si llevas 15 años poniendo la carta igual, de esa manera le digas, pero mira, baratas cosas, cogiendo una tablet de 100 euros, pues subiendo la carta Pinterest y la tienes un poco más normal en tu en de Son 100 euros, no inversiones, ¿no? No, no, no, son 100 euros. Pero yo sé sí, lo, lo que veo también es un poco resistencia al cambio en ese aspecto. ¿no? Resistencia al cambio también y al tema de para qué voy a pagarle a alguien por hacerlo si me lo hace mi hijo que lleva 5 años en Facebook y me lo maneja de bici. El tema sobrino hijo de es una cosa muy presente. ¿no? Solamente digital. Eh, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Eh, Que no es una crítica, es una realidad. Es decir, si lo puedes hacer, oye, yo entiendo que en situaciones de crisis, en pues, situaciones de que si no estaba tratando todo el mundo coste, existe esta figura. Pero esta figura nos encontramos recurrentemente en diferentes empresas ¿no? que planteamos incluso estrategias de marketing general y dicen, no, pero el social media, lo lleva mi cuñado. Y tú, pero mira, es que, es que esto es todo un pack o sea, no es pack, es que tiene que estar todo en consonancia sí, sí, pero lo hace muy bien tú mismo me, tú mismo me ¿no? entonces, es que, y si, sí que yo la verdad que encuentro en algunos, que tenemos que hacer una labor pedagógica no solamente, como decía Paco, con estos eventos sino también día a día y cliente a cliente de decirle, tómate en serio esto, que no es una coña tómate en serio sí, más, o más o menos lo confirmo que no puedo ganar dinero y sobrevivir a hacer ponencias, soy sincero. Voy por España y doy ponencias y, y me gusta, hay que decirlo así, por las redes sociales y también estar con el networking, con la gente y también en contacto con vosotros, con mis clientes potenciales. Pero por todo esto, por dar formación a los pymes los empresarios, me han contratado, por ejemplo, Javia, el destino Javia, mejor playa, Granadella, lo siento mucho por la isla 10, no según Antena 3. Lo no veo muy complicado, sinceramente, muy complicado. Me han contratado ahí para hacer el social media para ellos. Además, me han contratado un restaurante, un gran restaurante. Me han contratado un hotel, una cadena hotelera y una zapatería para hacer social media. Porque los empresarios en las en los, en los, en los, en los ponencias me han dicho, me, no tengo tiempo para hacer esto. Porque dijo ahora mismo Oscar, no tenemos tiempo como pymes. Porque tengo que estar detrás con mi cliente, compra, venta, todo tengo que hacer yo. Y si eres una empresa de familia no tienes tiempo para esto. Entonces me han preguntado, yo puedes hacerlo tú, pero tu precio es alto. Entonces yo digo, mira, según tus objetivos y según qué quieres, a lo mejor no solamente una plataforma te vale para tu cliente. Pero todos que han asentado ahora mismo hacer el social media, aparte de otros que lo hacen, lo podía presentar con éxito a medio o largo plazo. Entonces, para mí, yo lo veo que las redes sociales son importantes para los pymes y para las empresas. No porque es el futuro, es el día de hoy. Porque nuestros clientes están dentro. No digo ahora mil de millones que sean Facebook, Twitter, no digo esto. Nuestros niños están dentro, nuestros amigos están dentro, los vecinos están dentro. Para acabar, una empresa, eh, amigo mío me dijo hace, hace poco, Mario, no hace gran cosa, sin estrategia. He dicho, mira, sin estrategia no lo comienzo. ¿Y por qué quieres hacerlo? me pregunté. Dice, solamente porque lo tiene mi vecino y los otros alrededor del polígono tienen también Facebook. y mira, lo siento mucho. Sin estrategia no lo hago. Porque si lo haces sin, sin estrategia, publicas unas, dos o tres cosas, como dijiste Paco, entonces te pierdes. Pierdes tiempo, pierdes eh, dinero y pierdes también tu imagen que ya has creído offline ya en tu, en, en, tu, en tu empresa. Por eso con estrategia hay que hacerlo. Y no es tan caro también, si tú no tienes tiempo, contratar una persona profesional. Pero buscarlo bien, eso es muy importante. Yo, en esa labor de la docencia que hablabas, yo transmitiría a las personas, a la gente de forma general, que nadie, nadie se convierte en ingeniero de telecomunicaciones por leer el PC Word, nadie se convierte en un comunicador por escribir las redes sociales. O tienes la formación adecuada, o tienes la, conoces las herramientas, o, o no lo vas a conseguir. Vamos, es engañar. O sea, hay milagros, sí, hay gente que conecta bien con el este público, hay milagros, ¿no? Para el desayuno, pero, pero se acabó, no hay más, no salen todas las semanas siempre. Eh, es más, ya me explico, no sé, a lo mejor es una casualidad, o a lo mejor no a mi novedad, porque cuando he hecho lo de Alicante, mucha raíz. Como eh, he buscado um, lo que haría cualquier persona de cualquier restaurante y dice, bueno, voy a buscar ejemplos de lo que yo puedo hacer en mi restaurante. ¿Quién tiene casos de éxito en las redes? Claro, vas a Google, metes. El, ¿Y qué te aparece? El primero, te aparece el mejor. Te aparece alguien que ya dudo yo, que él esté montando su estrategia, como que esto está inventado, esto no son redes sociales, esto es comunicación. Y esto se estudiaba en las escuelas de periodismo, en las de comunicación social, en las de marketing Y esto responde a lo que estoy hablando y Todos conocemos lo que es un problema en publicidad, ¿no? Analítica del problema, definición estratégica de la solución, producción del contenido, métrica Y vuelvo a realimentar ¿Me he desviado del objetivo buscado en, la, en, la, en el punto inicial? Sí, vuelvo a tomar otra vez la parte analítica, vuelvo a redefinir la solución estratégica Vuelvo a producir el contenido, vuelvo a medir Es un ciclo sin fin, ¿no? he inventado esto no es nada nuevo y no son redes sociales, es comunicación. Eh, en el caso que, que os he comentado, he buscado cuatro datos, claro. un ejemplo, un restaurante. Y me sale uno en denia. ¿No? Que no sé si a mí sí va a resultar que me voy a reír. ¿Qué queda Costa? ¿Restaurante? ¿Tiene que ver contigo, quizás? Porque yo no me creo que este señor... No. Pero este señor, no me creo, que este señor haya conseguido estar en el top 100 de los restaurantes, bueno, 50 mejores restaurantes del 2013, top 100 de los europeos en comunicación, 24.300 seguidores en Facebook, 32.000 seguidores en Twitter, bueno, una estrategia perfectamente armada, bien estructurada, pues, digo pues, yo, que ni el chef está escribiendo las recetas, digamos, no me lo creo. aquí detrás hay una estrategia bien estructurada, bien montada, de una empresa de comunicación. Bien, el inicio, el mito es abierto, es fácil, está bien, pero los éxitos se consiguen como toda la vida, con dinero. O sea, es que es así de sencillo. Y hace falta de equipos, hace falta estructuras, y hace falta gente que lo mueva. Eso es, vamos, para, no, para, para, para desengañar. O sea, es que no se consiguen éxitos todas las semanas. Sí que puede ocurrir. Esa es la magia que tiene la red. ¿no? Puede ocurrir, pero si tiene que haber una serie de condicionantes enormes. Yo quería preguntaros, eh, estáis hablando de este momento pedagógico, pero se llevan muchos años ya con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, que creo que la Paco decía que ya no había que llamar las nuevas tecnologías, y también el sector del turismo de las hostelería es uno de los más antiguos casi que existen. ¿Se ha llegado a dar ese paso, vosotros que trabajáis con ellos directamente, eh, lo ha comentado ya antes un poco Fidel, se ha llegado a dar ese paso de ser conscientes de que el marketing digital es muy importante para ellos para sus sectores porque yo bajo mi ignorancia creo que por lo menos a la hora de reservar o a la hora de llegar a ellos son los clientes que más físicamente han perdido es el sector que más clientes físicamente ha perdido que todo el mundo ya prácticamente se mueve por por las redes no, no a lo mejor tanto a comprar un producto pero sí para reservar un hotel una mesa un viaje entonces ¿Son conscientes realmente de ese cambio y hay un porcentaje muy alto que utiliza el marketing digital? Yo creo que, que se aprovechó, creo que el sector que primero introdujo tecnología en la compra de productos fue el turismo. Uh -huh. Pero quien está llegando más tarde al, eh, a que ese margen no se lo lleven los uh -huh. operadores intermedios, ni los buscadores, es el propio producto, o el sea, quien lo tiene, ¿no? Un uh poco -huh. lo que está pasando también en la agricultura. O sea, el intermediario, aquel que dio la posibilidad de montar un buscador eh, de reservas, de alquiler de coches, de restaurantes, el, y pongo ejemplos, el tenedor, booking, etcétera, realmente son los que están moviendo los hilos de la tecnología en el sector de turismo. Uh -huh. Y quien debe de. Intentar dar valor a, en tecnología es el que tiene el producto. Porque no es tan complicado. Al final intentamos eh, meter un widget de booking dentro de nuestra web para que nos busquen. Si en realidad estás. Es, eh, porque me llevo un X% de comisión por la reserva de un hotel que además no es el mío, ni es de mi provincia, ni es de mi nada, ¿no? Porque los est estamos dejando todo en manos de aquellos que primero se metieron en tecnología, que fueron los que vieron la oportunidad de captar leads o sea, captar usuarios y de darle contenido por lo tanto o sea, dejamos en manos de intermediarios todo nuestro negocio y, y creo que es un poco así ¿no? O sea. los intermediarios. comentabas en desarrollar máquinas que son potentísimas y que y yo pongo un ejemplo ¿seréis capaces de reservar una mesa en un restaurante por correo electrónico? ¿os fiáis? ¿Os fijáis de que el. Le... Pues yo no. ¿De que llegue? De que, no, que llegar llega. De que, lo lea? ¿De que ¿De abran en el correo. No, no. Un formulario de contacto. Un formulario de contacto que Esperamos que nadie responda. ¿no? Exactamente. Sin embargo, a través de intermediarios, tú reservas en booking y yo me preocupo Lo hago una reserva directamente a través de una web, si no me responde me preocupo. Y muchísimas veces la preocupación es realista. Cuando pues, hablaba de. No es porque lo he está comentando Paco, se, eh, se ha desatendido la atención al cliente basándose en intermediarios que aparte cobran una comisión. Es, es verdad, y es cierto que también llegan otros títulos. Sí, pero desgraciadamente lo he comentado, ¿no? O sea, superar la expectativa en España, en una web, simplemente es, corre, es, es corresponder a un formulario de contacto en 0,0 segundos. Y a mí la gente me dice, entonces voy a tener que estar pendiente de un formulario de contacto cuando me llegue y me ponga el teléfono. Digo, bueno, si te ponen el teléfono estás tardando en llamar. Efectivamente, o sea, si te ponen un teléfono estás tardando en llamarle por teléfono. Mire usted, le confirmamos la reserva que acaba de enviar hace un minuto. Esto hace muy poquito lo hice yo con un cliente, me llamó en agosto y le dije, oye, ¿por qué no pones el teléfono en el formulario de contacto al lado de la solicitud de contacto y cuando te llamen, que te llegue cuando te llegue el formulario de contacto, te llega a tu móvil que además le sale el número para cliquear directamente desde el móvil y llamas pero bueno, ¿tú crees que eso la gente? digo eso es sí, me llama en agosto y me dice, 90% de conversión o sea, todo el mundo que me ponía el formulario de contacto le llamaba y he cerrado la venta con el cliente por lo tanto, a veces no es una cuestión de alta tecnología, sino de superar la expectativa. Pero, superar la expectativa es responder a un formulario de contacto, simplemente. Totalmente de acuerdo. Además, nos ¿no des cuenta de una paradoja. Muy curioso lo que estamos diciendo ahora. Fijaros, de las, uno de los mayores problemas de la gente que da el paso, digo gente, empresas, dan el paso a, a entrar ¿no? en redes sociales. Uno de los primeros planteamientos que hacen siempre es, ha visto cómo se convierte a dinero. Esto cómo se traslada a caja. Voy a vender más y fijaros en qué paradoja. Una persona me manda un correo Que eso es una venta O sea, que es que va a caja, directo Viene un señor que quiere venir a mi restaurante Y no le abro correo ¿No? Entonces, mmm, si volvemos a la estructura de O perdón, a la estrategia en redes sociales O marketing, <risa> marketing online ¿Cómo esperamos que una persona que está haciendo una venta directa Y solo tiene que abrir un correo Para poder hacer esa venta Pretendemos que se gaste 4 o 5 horas O 10 horas a la semana En hacer una serie de acciones marketing Que no tienen una vinculación inmediata a caja. es pues una paradoja, ¿no? O sea, esta y esta persona además te está exigiendo que tengas esa conversión a caja. Y, y la misma persona que no te abre el correo para hacer una venta. Es curiosísimo. O sea, es una paradoja increíble, ¿no? ¿no? sé, quizás hay una. hay excepciones, vuelvo a lo de antes, excepciones las hay. No sé, pues por ejemplo, se conocéis, que no sé conocéis, un poco lo conoceréis, que es un caso, este restaurante que hay en México, eh, es una pizzería, es que es muy divertido. A ah, mí me parece divertido. Cabola creo que se llama. Está en las redes, la cabola si Es un restaurante que se monta en México una pizzería Y se monta desde las redes sociales O sea, pensando exclusivamente En el concepto de marketing de internet De hecho, tú vas a ese restaurante a la puerta Y si no reservas reservado por redes, no puedes entrar O sea, y lo tiene todo vendido Y los tíos, bueno, tienen una campaña increíble Una pizzería Y está todo armado desde una estrategia Todo en redes sociales O sea, es un negocio al revés O sea, no es un negocio que desde el mundo O quiera ir al ON, sino que se ha creado en el ON, pero con un físico, es un, es un, es un restaurante, es una pizzería, es un caso curioso, los hombres los hay, hay casos curiosos, pero no es la tónica. Me gustan los testimonios y me gustan los, los ejemplos, eh, que el mejor ejemplo son las chicas y las mujeres, 88% están antes, mientras tanto, después, con su smartphone, publicando cosas, diciendo cosas, mirando cosas, comparando precios, comparando cosas en otros sitios, ahí está nuestro cliente. Y eso hablamos de España, el primer país de redes sociales europeo hoy día, y también de los móviles, no solamente hablo de una compañía, también de los móviles. Y el segundo caso es mi padre, 77 años, lo dije antes. Es vuestro cliente, puede ser vuestro. Bueno, él sabe solamente alemán, pero reserva hasta su restaurante y no va conmigo al restaurante que quiero ir yo. No, yo tengo que ir con él y él lo reserva esta Alemania a 2.000 kilómetros. Ese ejemplos. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestros clientes o clientes potenciales están ahí. Por eso hay que escucharles y ofrecerles internet, buen difi, enchufes y también las redes sociales y escucharles ahí, en mi opinión. Hemos hablado también durante todo el día de hoy de las emociones y de cómo llegar a través de ellas a todos los clientes para hacer esa conversión que nos contaba antes Oscar. Y yo siempre pienso que se sigue diciendo a día de hoy... Eh, estáis dejando las relaciones por estar todo el día con estos aparatos ¿se ve todavía como las redes sociales como algo frío o ya hemos pasado al, a, a esa cercanía que estamos intentando eh, expandir hoy y transmitir hoy? Bueno, yo creo que hemos dado un paso ¿eh? o sea, yo hay muchos eventos provocados por una desvirtualización des obligatoria por las redes ¿no? yo he conocido mucha gente fantástica a través de redes como Mario, como Fidel, como... Eh, y, y es una cuestión de personal de cada uno igual que todo en la vida yo creo que si tú tienes si tú sabes para qué quieres las redes yo quiero las redes para acortar distancias y conocer más personas al final es una cuestión personal de cada uno como cualquier herramienta ¿eh? mi hermano es psicólogo y dice que eh, nunca se le puede echar a un, a un niño eh, la culpa de, que un, de, de comer chocolate si tienes el frigo lleno de chocolate ¿no? es decir, si tú tienes el frigo lleno de chocolate y el niño va a comer chocolate, pues el problema es del padre por tener el niño o de no haber educado al niño de que aunque tenga el frigo lleno de chocolate no tiene que comer tanto chocolate es una cuestión también equilibrada de personas entonces, entonces es así ¿no? ¿No, no no sé qué opináis pero es que no creo, vamos, el ejemplo el la pregunta que nos haces para empezar yo creo en el ser humano o sea, yo sí. el, mundo, el mundo virtual, cuando la, la gente habla del de mundo virtual, cuando habla de los canales en redes sociales, bueno, Matrix es una película chula, está bien, pero bueno, yo detrás de un ordenador es un ser humano, y al final hablas con una persona. Eh, las redes sociales, internet, que nos, nos ha permitido? Pues un índice multiplicador de la comunicación bestial. Si alguien habla mal de mí en el bar, se enteran, se enteran cuatro. Si alguien habla mal de mí en las redes sociales, tengo un problema. Eh, y si tengo un, una imagen social en el bar, alguien me defenderá, porque a lo mejor hay alguien que me defiende. Si la tengo en las redes sociales, pues hombre, yo hablo de mí mismo, ¿no? Entonces, la vida es equilibrada, o sea, y, y creo que los problemas que tenemos en internet o en el mundo no existen, son los problemas que los seres humanos. Y si una persona es mala, es mala aquí y es mala detrás del ordenador. Y si una persona es buena, es buena aquí y lo es detrás del ordenador. O sea, lo que hay son seres humanos, no hay ningún ser especial, ¿no? En las redes. Además, hay una. Hay una eh yo no sé si os pasa a vosotros pero yo creo que se pasa a una conversación de más calidad cuando alguien ha conocido a alguien a través de las redes y luego lo conoce físicamente ¿no? porque yo veo a mario y yo a mario que lo sigo en twitter que leo su blog que cuando, cuando veo a mario ya no voy a preguntarle qué ha hecho estos últimos años si, o, seis, o me, seis meses no desde que nos vimos en, en calpe o sea sé lo que ha hecho sé porque lo he conocido físicamente y me lo imagino ...y que nuestra compensación pase a un nivel superior de, de, de calidad, ¿no? Pero eso es muy complicado con los clientes, ¿no? Estamos hablando del marketing... Depende, no, no yo, yo, yo, que, no, yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que si tú monitorizas bien tu cliente, monitorizas bien las palabras... ...tienes tu estrategia, porque hay que tener estrategia, ¿eh? O sea, cuando montamos una cuenta de Twitter, yo siempre le digo... ...es una que os dejo ahí, siempre digo, mira, no sigas a nadie créate una lista de gente que le gusta el turismo rural y que habla de turismo rural y empieza a crearte una lista de gente que habla sobre eso pero no lo sigas todavía hasta que no crees contenido acerca de contenido rural, etcétera no sigas créate una lista y ve monitorizando ¿de qué habla ¿qué intereses tienes? porque los intereses de ellos son los problemas que tú vas a solucionar esa es la clave, ¿no? no me antes por un tío que acaba de aparecer que dice... Si lees un periódico, es intelectual, pero si lees el móvil, lees un click. Es verdad. Sí, sí, todo, sí, si sí. estás leyendo el periódico en el móvil, ¿qué eres? Sí. Un intelectual click, <risa> si te lees 30 blogs, Exactamente. ¿Qué, ¿qué eres? ¿No? A ver, un, un poco completando, bueno, completando lo que decía, eh, hombre, yo para mí que es todo esto, para mí, hombre, para mí es un, una forma de vida, quiero decir, yo en este momento, mmm, disociar mi, mi, mi parte social media, digamos, de mi parte no social media, me resulta, sobre todo con esto en bolsillo, me resulta muy complicado. No, no se te ve. No, no me a tele. ¿eh? Eh, me resulta muy complicado, quiero decir. ¿Por qué? Porque incluso en la actualidad recibo casi, no, no casi, me mentiría, ¿no? Pero los mensajes más importantes estoy recibiendo a través del Messenger de Facebook que a través del correo electrónico. O sea, los amigos realmente me están escribiendo a través del Messenger de Facebook o a través de mensajes directos de, de Twitter, no a través del correo electrónico. Recibo temas comerciales, de negocios, de lo que sea, ¿no? Pero los amigos o tal, de hecho, ayer cuando llegué, eh, Alfredo me mandó un DM por correo electrónico diciendo cuando llegues avisa, eh, eh, estamos en el piso de abajo del hotel, Mario y yo, y nos comunicamos que vamos abajo con la cafetería tomar una cerveza. Y fue No tenemos ni el teléfono. Y no tenemos ni el teléfono. De hecho, a Alfredo le preguntó el teléfono porque no lo tenía. Y estamos comunicados todos. Pero bueno, entonces, a ver, yo, yo también estoy, como me aburro a veces, estoy también en la asociación de padres en el colegio de mis hijas, ¿no? Entonces, la verdad que estoy un poco cargado con ellos, y lo, como saben que trabajo, ¿no? Porque tienen la manía de, recurrentemente todos los años, de hacer una charla para padres sobre los peligros de las redes sociales. invitando a la Civil, yo no tengo nada contra la Guardia Civil, ¿eh? Oye, este trabajo estupendo, <risa> quiero decir, ¿eh? Chapo, ¿eh? Entonces, la semana pasada me cabré con ellos y le dije, coño, pero ¿por qué no hacéis una de las oportunidades educativas que tienen las redes sociales? Que digo yo, que no son tan malas. <risa> Entonces, que lo que decía antes de llamar, de que están como demonizadas, ¿no? Dios mío, pasa 10 horas a No, es que aparte de ser tu trabajo, para algunos es su manera de, de vida, es su forma de vida. Y lo tienen interiorizado como nos pasa a nosotros. Otro día aprendí de un, de un empresario, es decir, le hice una formación de empresarios de pymes, de una asociación. Y me dijo Mario, eh, ¿WhatsApp es una red social? Y yo, no. Dice sí. Yo digo, no. Dice que sí. Y ¿por qué? porque yo he creado varios grupos en los grupos que he creado de deporte les vendo mis restaurantes luego les vendo mis mayots, porque tienen una empresa de diseño y también de venta turística y ahora van a mis destinos a mis a mis empresas a comprar yo he dicho wow de, a partir de ahí hace dos semanas WhatsApp para mí es una es para mí una red social no lo sabía no es directo pero aquí dentro eso quiero decir que estamos aquí con el móvil y casi todo el mundo ya está ahí es decir, desde aquí, después de esta, de esta conferencia estoy seguro que voy a contestar a todos mis clientes porque están en grupos de WhatsApp están en mis Twitter y me contestan y me preguntan ¿qué tengo que hacer hoy? ¿qué publico hoy? ¿te parece bien esta foto? ¿la cliente ha dicho esto? ¿qué digo? o ¿qué hacemos? ¿cuándo hacemos la próxima formación? mis clientes me contestan, no solamente por mail por todas las redes sociales hasta, hasta el Messenger yo digo desde Facebook, muchos mucho mensajes de mis empresas tengo aquí y no somete Whatsapp, y si no contesto a ellos o no les deja la inmediatez, antes era el pez grande como el pez pequeño, hoy es el pez rápido como el pez lento. Yo tengo que contestar rápido aquí, pero es mi cliente que me pregunta cosas, pero si no contesto, le cierro y a lo mejor es vuestro mañana, <risa> o vuestro. Yo quería <risa> llegar lo que estabas comentando Paco, que no sé qué opinas, que tiene que ver a lo mejor con la primera pregunta que hacías, cuando hablabas de esa pérdida del carácter humano, ¿no? Cuando dices, ¿cómo aconsejo a mis clientes cómo hablar? ¿Cómo decir? ¿Qué mensajes dar? Yo es que creo que es muy sencilla la ecuación, ¿no? Siempre he pensado. Fíjate si es humano la comunicación a través de las redes sociales, que la ecuación es la, la relación humana más básica que hay, que es la de enamorar. O sea, tú cuando estás hablando con alguien, habla un 20% de ti y un 80% de lo que le interesa a interlocutor, porque si yo estoy hablando un 100% de mí, pues no sé, pues no es el caso. Eh, esa muchacha o ese chico con lo bueno, que yo quiero ir a cenar, tengo una cita con él, vamos a cenar, y me paso el 100% de la velada, todas las frases empiezan por yo, yo, yo, pienso, digo, creo, hago, yo, y cada vez que interviene la otra persona, pues yo más, más, mejor, bien, pues o sea, hombre, se me acabó la posibilidad de volver a cenar, ¿no? eh, La ecuación es sencilla, enamora, o sea, intenta transmitir lo que tu audiencia descubre, lo que te acabas de decir, conoce a tu público en el que quieres interesarte, conoce a tu audiencia, descubre que le interesa y habla de ello. Es que el, el, vamos, el canal es sencillo, ¿no? es enamorar, vamos, en a mí. No, yo iba a invitar, digo, os han dado y os están dando muchísimas claves hoy que, que creo que son básicas, lo decía al principio, yo si tuviera una empresa de verdad y me voy con muchísimas ideas en la cabeza para poder desarrollar y me encantaría que participarais también o que les comentaréis alguna duda que tengáis, alguna sugerencia, alguna duda personal que como también eh, surgieron, porque les tenéis aquí y podéis aprovecharles y exprimirles, o sea que si queréis participar de esa mesa de debate, ¿alguien tiene algo? Hoy el frío parece que les... Están que haciendo los está comentarios, ¿no? ahí tienes ahí tienes <ríe> Yo fíjate que yo no distingo ese tipo de público, ¿no? O sea, hablamos de personas. Eh, la gente se habla por Messenger, o sea, por Facebook, y está en una mesa aquí y otro ahí. O sea, o, sea, está, o sea, realmente la distancia va a importar poco relativamente, ¿vale? O sea, el restaurante hay mucha gente que repite, ¿vale? Por lo tanto, tu marketing de fidelización lo tienes que trabajar. O sea, que quiero que vuelva. Y te puedo hablar de la típica tarjeta a las especies que venga este regalo un menú, pero eso es marketing local. Pero realmente yo sigo diciendo que el, la, la gran oportunidad de las redes, que es de lo que venimos a hablar, es de la prescripción. O sea, y la prescripción es, se, se habla, se, se genera eh, enamorando, emocionando, ¿no? aportando valor. Eh, por eso te digo que a mí me da igual que sea eh, un restaurante que, que un hotel. O sea, un hotel... Eh, posiblemente tenga un público con menos rotación ¿no? O sea, va a venir uno el mío, la misma persona cada año Me da igual O sea, las redes sociales lo que te tienen que permitir Y lo repito mi, mi charla ¿no? Lo que te permiten es que ese que, que llega un día Yo, que estaba en el hotel ¿Cómo eh, era? El hotel... No, yo no estaba en el otro En Ara En el hotel En Ara eh, Necesito comunicar que he estado allí Si he tenido una buena experiencia pero no para yo, yo posiblemente no vuelva, no o ser que me invite a, el año que viene, o trae a mi mujer, o sea, mi rotación va a ser muy alta, ¿no? O sea, vendré cuando tenga que volver, ¿no? En un restaurante quizá vuelva todos los días. Fijaos, eh, cuando un hotel tiene, como en el caso del hotel que tenemos, que en el que estoy haciendo la consultoría, el 90% de su ocupación completa, mmm, y no puede vender más porque la tiene completa durante casi todo el año. El objetivo es, yo siempre le pregunto, a ver, para una estrategia social media necesito los objetivos de la empresa. Yo te digo, necesito saber qué quieres conseguir como empresa. Y entonces a partir de ahí genero contenido. Y si me dices que el 90% de, tu, de tus habitaciones están completas, necesito que venga eh, la gente al restaurante más veces. El restaurante que hay en el hotel, más, eh, más abajo, necesito que venga aumentar la rotación, que venga otra gente, venderle los salones, eh, que vayan al bar, eh, necesito aumentar, o sea, el cross-selling, ¿no? Que se llama, que necesito venderle más cosas aparte de la habitación. En la habitación, si no están cubiertas todas las plazas, durante todo el año, pues necesito que venga otra gente. O sea, yo necesito prescribir, prescribir, prescribir. Soy un pesado con esto, lo sé, pero es que es la gran oportunidad. Cosa que en otras, eh, eh, cuando hacíamos marketing de otro tipo, era la prescripción era muy difícil. Era muy complicado poder enviar a un amigo por email. Ya Eso no se puede hacer. Realmente lo que estabas preguntando, mi visión, eh, no es que sea restaurante una cosa, hoteles otra, con problemáticas, no, la problemática es sencilla, que es la que hemos dicho al principio, es, son problemas de comunicación, es decir, analítica, hay que tener una situación inicial que quiere, que quiere mi cliente, qué quiere conseguir, definición estratégica, cómo voy a intentar conseguir eso, produzco, produzco el contenido para conseguirlo y luego por supuesto hay que medir. O sea, si yo en la, en la fase analítica no he tenido en cuenta que luego tengo que medir para saber si voy por el buen camino o no, como estoy equivocando, pues mal voy a resolver esa estrategia ¿no? de, de, de comunicación en este caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia hotel-restaurante? Eh, Te lo está marcando, las, lo has marcado ahora Paco, las, las características de las acciones. Pero nada más, pero, pero lo que es el ciclo es el mismo en los dos casos. Por ejemplo. No sé, se me ocurre. Si tú no has, tenido, no has estudiado tu analítica desde el principio, no habrás, no habrás tenido una serie de buenas prácticas para poder implementar luego estrategias. Por ejemplo, si tú no conoces los emails de tus clientes o sus cuentas en Twitter o no conoces sus móviles, pues no podrás tener días felices después para poder poner en marcha. Imagínate, tengo mi hotel o mi restaurante cerrado, pero yo tengo una lista de clientes bastante fuerte, ¿no? Porque he hecho bien las cosas y tengo identificados a mis clientes. ¿Qué te costaría un día que tengo, están cayendo chozos de punta, no sale nadie a la ciudad? Entonces cojo y mando una comunicación a través de redes sociales a toda mi base de datos de clientes y le digo, regala un beso a tu pareja. Ven a tu restaurante, enciende una vela, hazte una foto, súbela a Facebook o súbela a Instagram y te hago a la foto más votada o más chula, te hago 50% de descuento. ¿Vale? En una acción de cuatro horas, por ejemplo eso no lo puedes hacer, ese tipo de ideas estrategias no las puedes montar si no has hecho unas buenas prácticas iniciales, pero no es porque yo tengo un restaurante y tengo que hacer una serie de cosas, pues no, no tienes problemas de comunicación y que, te, que están definidos por lo que tú quieres conseguir, entonces eso analítica, estrategia, producción de contenido, métrica, ya está y vuelta a empezar, o sea, eso es un problema Sí, ya, ya. que están en Que Mira, hay, hay oh, un ejemplo Enrique Burgos Quique Burgos, Un ejemplo Teatro Real Madrid Hace check-in Foscor En el Teatro Real va con su mujer Y claro, en el Teatro Real cuando todo el mundo sale Todo el mundo va a cenar Y claro, se forman unas colas impresionantes en, Sobre todo en los restaurantes que hay En las la, la, aledaños la ¿no? Hace check-in y el community manager de, teatro de, de, de, un hotel, de un restaurante que estaba cerca del Teatro Real le dice a Enrique Burgos Si, si quieres cenar Bueno, eh, enviarnos la reserva por Twitter y te saltas la cola Te saltas la cola del Teatro Real de, de, Para, para ah, la mesa, ah, bueno. sí, te reservamos, ¿no? Simplemente escuchando, ¿no? Simplemente por tener una alarma en Twitter que es Teatro Real Fijaos Sale Enrique Burgo del Teatro Real, imagínate, pacientemente con su esposa, sin carrera, cogidos de la mano, se va hacia el restaurante, no le dice nada a su mujer, llega, oye, soy el de Twitter. Una cola impresionante en la entrada del restaurante y él, sí, tenemos la mesa allí. Se salta la cola, se va a la mesa, reservada para el de Twitter. Eso es conversión, simplemente había que tener una escucha activa. Esto a mí me ha pasado en Madrid. En Madrid siempre he puesto, siempre he probado, ¿no? Siempre he probado algún sitio para cenar. Y le pongo hashtag. Cenar Madrid. A ver si hay algún restaurante que está monitorizando cenar y Madrid. Ni uno. Ni uno. Y esto es simplemente tener... Eh, Oye, haber ido a un curso de Twitter, donde te enseñen a poner una columna en, en una aplicación o una alarma, una notificación donde ponga cenar Valladolid, comer Valladolid y de repente cuando alguien ponga comer en, ¿Dónde me recomendáis comer en Valladolid hoy? y oye pues mira, pasa, te puedes pasar por nuestro restaurante que tenemos las mejores tapas de no sé qué. Yo voy a ir. O sea, es que voy a ir. Eso sí. Por ejemplo de Roy, ¿no? ¿Quién ¿Quién? no digo que sea demanda no Pero depende del establecimiento yo, yo creo, creo, creo que más que el número de tweets o número de, de publicaciones yo creo que se valora más es que detrás hay una persona y que como dice paco si se monitoriza y que veas que detrás del Twitter hay una persona y que no estén los tweets programados que yo te los programar también quiero decir algunos las RSS de blogs que ni te los que tengo programadas lógicamente pero si a mí me citan contesto en el menor tiempo posible. O si sea, yo soy el que dice los buenos días en Facebook, se sabe que soy yo, que yo, yo no tengo, no tengo programado. ¿no? Yo creo que más, que más que eso, yo valoraría que detrás haya, se sepa que hay una persona. Pues incluso detrás de Coca-Cola, siendo Coca-Cola hay una persona. Y tú sabes que si hiciste Coca-Cola, tarde o temprano, tarde 5, 10, 15, 20 minutos te llega, te llega el taller del agradecimiento. ¿no? Entonces yo valoraría más. Pues Después depende de cada uno los claro. No son menos establecimientos grande que uno pequeño, por pues supuesto. Y por supuesto. Pues, que mantener, creo que hay que mantener la, la humanidad de esa comunicación, es decir el ejemplo que has puesto es muy bueno o sea, está hablando de redes sociales, seres humanos que se comunican unos con otros ¿no? yo no me imagino mantener una conversación con la lata de Coca-Cola o sea, sé que detrás de la lata de Coca-Cola hay alguien ¿no? pues es importante el cómo transmitir esa imagen de esa marca a través de las redes sociales y yo tengo una opinión particular que creo que si se identifica si se identifica el ser humano que hay detrás de la marca pierde eficacia la marca porque tendemos a relacionarnos con seres humanos. Si yo sé que tú eres... Es un término que a mí no me gusta particularmente. Voy a ver un melón aquí. No me gusta la palabra como de No me gusta nada. Porque creo que no existe Superman. O sea, no existe un ser humano que sepa de todo lo que hemos hablado. O sea, yo creo que no existe un ser humano que sepa de analítica, de estrategia, de comunicación, de vídeo, de audio, de métricas. De, yo creo que esa persona no existe. O sea, existen equipos, de trabajo. ¿no? Pero imagínate que tú fueses la persona que está detrás de la marca de Coca-Cola y te descubro y sé que eres tú, yo tendría que dejar de lado, porque te seguiría a ti. Y yo intentaría hablar contigo. Yo tengo, tengo esa impresión, ¿no? Es una opinión. Eh, y me parece que ocurre, digo, en las redes. O sea, yo creo que es importante y, y es todo un arte, yo creo que es lo que consiste, ¿no? Humanizar la marca. O sea, cómo metemos una marca, en este caso un restaurante o un hotel, cómo lo metes en las redes sociales y se comporta como un ser humano. Sí. Ahí está el arte, ahí está la jugada. Yo creo que una forma buena de humanizar... Es contar en qué te equivocas o sea, Yo creo que, por ejemplo eh, Yo me acuerdo de, de Irra García en, en la discoteca Amnesia, Que le iba a la comunicación Una de sus fotos más comentadas Y más compartidas Era un problema que tuvieron al, morta, al montar Un escenario de un DJ de, de David Guetta, creo que era Lo más compartido Es decir, aquello que produce ¿no? un, un problema de de que no todo es perfecto eh, es, es bueno ¿no? yo creo que sí yo creo que eso humaniza entonces compartir aquellas cosas en las que te has equivocado compartir aquellas cosas en las que tienes un problema que solucionar y la solución eh, humaniza entonces a lo mejor una buena forma de humanizar es compartir aquellos que te ha provocado un, un problema ¿no? de tomar una decisión por ejemplo ¿no? O, o, de, o, de, o de compartir con tu audiencia qué decisión tomar porque lo mismo compartir esa oye mira, estamos pensando en si poner este plato este plato en el menú de la semana ¿tú qué crees? que pues, ¿cuál, ¿cuál os ha gustado más? ¿no? depende del nivel de tráfico que tengas y de audiencia que tengas pero esas cosas yo creo que son las que humanizan real, o sea son una de las que pueden humanizar a, a un restaurante ¿no? No sé si hay alguna otra duda, si no vamos a ir cortando porque estos señores tienen que coger un tren. Así que muchísimas gracias a los ponentes por haber estado aquí esta mañana, por haberos transmitido tantísimos conocimientos que por favor llevar a cabo, os lo sigo insistiendo y mañana nos vemos aquí a recordar a las 9 de la mañana, ¿vale? Muchas gracias, hasta el buen día.